Y estamos aquí en la tarde de MIX, en este bloque que duró, ya tiene sus cinco meses dentro de su del programa de Karina Villa, Impacto Inmobiliario, y como lo adelantamos, estamos en vivo, aquí por suerte, eh, podemos vernos. ¿Me estás, me estás viendo bien Juan Manuel en Secretario de Turismo de la Municipalidad de Pinamar, y buenas tardes. Buenas tardes, Giselle, sí, te veo perfecto. Buen día, bien. buenas tardes, Cari. Y buenas tardes a todos los que estén escuchando. La tenemos a Cari acá siempre en, en los controles firmes. Eh, te, te mando un saludo grande. Eh, Juan, ¿qué, qué, ¿qué manera de, de incursionar en, el, en, en turismo? ¿Qué año tan especial? Sí, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Eh, sí, la verdad que fue, fue muy... muy es, es anecdótico, ¿no? Porque empecé... empecé o sea, yo, yo vengo de la Secretaría de Hacienda, paso a la Secretaría de Turismo en el 21 de diciembre. Eh, tuvimos una temporada muy buena, eh, con muchísima ocupación, hubo fines de semana que estuvieron repletos, con, con 100% Totalmente. de ocupación, la verdad que históricamente hace, hace mucho no teníamos una temporada tan buena, eh, y de repente, el, por ahí, mediados de marzo, pasamos de 100 a 0, eh, sí. con, con, una, encima con un pronóstico que teníamos que iba a ser muy bueno, un, un año muy bueno, con, con muchos fines de semana largos, eh, la verdad que el clima también estuvo bueno. Con una agenda que calculo que ya venían trabajando para un invierno y... <ríe> con la los agenda años... que veníamos trabajando, con una estrategia de posicionamiento del destino, para trabajar también el, el, el Piramar todo el año. Eh, bueno, la verdad que, que cambiaron las cosas, cambiaron las estrategias, eh, y como que dimos vuelta el timón y, y arrancamos a, a trabajar de otra manera en pos de la, de la post cuarentena ahora, ¿no? Tal cual, estamos hablando de eso, nosotros ya venimos hace bastante en este, digamos, este nueva vida, en este nuevo sistema de vida que es la cuarentena, y se está, nos vamos acercando a la temporada ya hace, digamos, eh, un poco más de un mes que el tema viene, ¿no? En todos los sectores de la comunidad, incluso hemos tenido afortunadas y desafortunadas comunicaciones de, de los diferentes eh, ¿no? miembros de la política a nivel nacional, cosa que nos preocupó el tema de está como dando la posibilidad de una no temporada, que para nosotros no es posibilidad, ¿no? Y a raíz para de no es, que, que venimos no, no. hablando, y, y nos interesaba escucharte, ¿no? ¿Qué es lo bueno, que se está trabajando desde ustedes? Justamente como decías, nosotros no, no creemos posible que el no tenga temporada, somos un destino turístico, netamente turístico, todas las demás actividades se desprenden del turismo. nuestra principal actividad es, es el movimiento de personas, y, y el contacto y la vida social, eh, así que estamos trabajando, por supuesto, en tener la mejor temporada posible, no, no, no va a ser opción no tenerla. Por eso Bien. cuando sí, cuando el Ministro de Salud, Goyán, salió a declarar que era impensada una temporada o que era inviable una temporada, la verdad que, eh, por supuesto, nos alarmó, salimos a, a desmentirnos en algún sentido porque estamos trabajando junto a la provincia, con, con, otros, con otros ministerios, con el Ministerio de Producción, que tiene cargo de turismo, también con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, estamos trabajando en una, en, en una temporada, ¿no? así que mmm, nos sorprendió y al sector sobre todo lo golpeó mucho, porque la ilusión que uno tiene, eh, es, es, ya es un, un sector, el hotelero, por, por, ponete el ejemplo del hotelero, el hotelero cerró mar, el, a mediados de marzo, eh, están sin poder trabajar eh, y la pequeña esperanza que les queda es la temporada, que se, que se viene y ya queda cada vez menos. Totalmente. y que le, que que le apaguen sí. esa, esa esperanza, eh, bueno, es, es una situación... Súper desalentadora bastante. Así Me... que bueno, después por suerte la, la provincia desmintió, digo, no, no desmintió, pero sí salió a anunciar que vamos a tener temporada, eh, y bueno, nosotros estamos trabajando, creemos, desde el primer momento siempre que creímos, ¿no? que, que trabajando con los protocolos de manera responsable, consciente, es, es más, de hecho el trabajo con las cámaras acá en Pinamar, entre, entre, la, asoci... entre la Secretaría de Turismo y todas las... las Instituciones intermedias, sean cámaras o sí. asociaciones, venimos trabajando muy en conjunto desde el primer momento. De hecho, Te bueno, iba a preguntar hoy, eso. Hoy me, me enteré que, bueno, que por suerte se han nucleado, o se ¿no? han logrado. Era, era tan un, un pedido que era del nuclear, sector ¿sí? que era formalizar un, un vínculo en, en una mesa eh, de trabajo. Eh, era un pedido histórico del sector sí, privado. Por suerte ahora. Dice, sí. este, este primer paso en, en, en general, el consejo, que bueno. En el futuro a lo mejor será un ente o, o lo que fuera, pero ya tenemos una formalidad, tenemos una ordenanza que lo, que lo avala y, y estamos sentados en una mesa todos. Eh, hoy tuvimos la primera, la primera reunión, el primer encuentro, eh, donde empezamos a debatir diferentes temas de acá a la temporada. ¿no? Y van a ser muy importantes, ya sea una, una campaña de reposicionamiento que estamos trabajando, todo Bien. lo que es bioseguridad, con un certificado que se llama Pinamar Segura, eh, todo lo que son las capacitaciones para, para obtener ese certificado y, y que también nosotros nos preparemos de la mejor manera. Pensemos que ya pasaron seis meses desde que se decretó la cuarentena, que pensamos que iba a ser 15 días, que pensamos que iba a ser un mes, bueno, ya pasaron seis meses eh, y nos quedan tres para la temporada. En esos tres meses eh, ya eh, tenemos que definir eh, todo lo posible y, y, y, y aceitarnos en todo el proceso de... de, de, de, de en el sentido de que esta nueva convivencia que tenemos que tener hoy con no solamente entre nosotros, sino con el virus, eh, utilizando los protocolos para que el riesgo sea, sea mínimo. ¿no? Así que estamos, estamos trabajando en, en las capacitaciones, en, en todos los relevamientos estadísticos, y también en, en un registro que vamos a hacer de departamentos con servicio, que también es otro, otro pedido del sector que viene desde hace desde años, ¿no? formalizar un poco eh, una prestación de servicios que se está dando eh, fuera de, de, de, lo, de lo habilitado, Claro. Eh, así que también, y nosotros necesitamos hoy por hoy tener esa información para poder, eh, luego de que se levante la cuarentena, y que puedan empezar a ingresar turistas, ¿no? eh, tener un panorama de la ciudad más amplio y saber dónde está, se está alojando la gente. ¿no? Eh, y también bueno, trabajamos en todo lo que es la, la, el, el camino de cada temporada, en base a todos estos, a todas estas cuestiones que te, que te fui nombrando. Y también con la posibilidad de plantear eh, o de tener hay que solicitarla previamente, porque siempre hay que destacar que dependemos de eh, criterios y, y dependemos de políticas nacionales y provinciales, ¿no? Ahí, ahí sabemos que hay muchas dudas hoy en día a nivel turístico, de cómo va a ser, cuándo va a empezar, bueno, nosotros tampoco las tenemos, porque dependemos de, de la provincia, y dependemos, o sea, primera, en, en primera medida de la nación y después de la provincia. Claro. Eh, pero sí estamos muy en contacto con ellos, eh, y, y la idea es también solicitar una algún fin de semana largo, ya sea en octubre, sea los primeros días de noviembre, de, de, de, de apertura. Nueva, ¿no? de, de, claro. de alguna manera, para... no bueno, podemos abrir en diciembre con el, con el turista en la puerta. Tal eh, cual. Necesitamos tener un, un proceso, necesitamos practicar los protocolos, porque son fáciles. En, en el fondo, hay que cumplir el distanciamiento, hay que higienizar, hay que usar tapabocas. Esos son las, las, como las tres, los tres pilares de los protocolos. Claro. Pero bueno. Hay que acostumbrarse a utilizarlos, o a que no solamente el, el, el trabajador, sino también el, el que va a, a, a consumir algún servicio o, o, o algún producto, ¿no? Tal cual. Y, y al margen, eh, ustedes, bueno, con las cámaras, más o menos, eh, se nuclean, están todos, digamos, la gente que trabaja dentro de la formalidad va a estar notificada, pero nosotros tenemos gran parte del turismo, o sea, de todo lo que es el mercado informal, por ejemplo, yo puntualmente hablo del mercado inmobiliario, ¿no? Que cuántas personas alquilan su casa a través de las redes sociales, de manera, digamos, que no pasan dentro del circuito, eh, digamos, por decir así, legal, ¿no? Hay gente que alquila su casa directamente y que tiene que estar eh, sabiendo estos, estos requisitos. Nos preguntan mucho, o sea, la verdad es que quienes estamos en el, en el rubro turístico y se sabe algo que va a pasar ¿cómo, qué así como te preguntan muchísimas consultas, muchísimas dudas muchísimas dudas Entonces, ya tenemos casi todos los protocolos, eso es importante nos faltaría que nos aprueben que ya lo enviamos a la provincia, el, el de playa que es fundamental sino de playa, como es Pinamar tanto de balnearios y, y funcionamiento en la playa pública como así también del de, de mobiliario que todavía no, no lo ha aprobado la provincia ni la nación cómo será el protocolo para, para el alquiler eh, así que estamos a la espera de esos dos protocolos ya para, para completar bueno. digamos, todos los protocolos que tenemos. Ya el hotelero lo tenemos, el gastronómico lo, lo tenemos, el comercio general lo tenemos. Eh, están todos colgados en la página web del municipio. Faltarían okay. esos, esos dos últimos para ya eh, nada, tener un panorama más claro de lo que se viene. Y cómo se okay. viene y cómo... Entonces, porque también el aprendizaje no solamente del, del prestador, y del trabajador, ni, ni, ni del comerciante sino también va a ser, como ciudadanos, como tinamarenses, vamos a tener que convivir con más gente. Eso también es un aprendizaje, ¿no? Ir al y en el supermercado sepamos que va a haber más gente, eh, en la calle va a haber más gente. Entonces, el aprendizaje es de la comunidad entera. Hablando de un poquito de eso, ¿no? Y por ahí corriéndote lo que tiene que ver netamente con los protocolos y el COVID, ¿no? El, claramente va a cambiar el paradigma de las vacaciones. Va, va, mo, va, la gente no va a poder moverse, vos te escuché en otros medios por ahí decir no vamos a tener cine, no vamos a tener recitales... Hay un no, no lo dije así, eso, eso me, el, el titular me lo, me lo pusieron así, pero no lo dije así. ¿No, así lo, no? Lo, lo que, lo, no, lo que dije es, eh, no vamos a tener grandes eventos como, como, como por ahí pasaban otras temporadas, el Movistar Free Music con 20.000 personas todas juntas mirando un recital. Vamos a tener eventos, seguro, Teatro, vamos a tener, eh, pero de otro de, de otra manera. ahí se apuntaba. O sea, estamos, con distanciamiento. Eh, ¿Qué vamos a ofrecer? O sea, estamos cumpliendo trabajando. protocolos, van a ser eh, espectáculos más chiquitos, más cuidados, para que no haya tanto aglomeramiento de gente. Eh, el Teatro de la Torre, a lo mejor nos usan, por supuesto, nos usan en el 100% de las butacas, porque si hay que cumplir el distanciamiento, va a haber butacas vacías en el medio entre personas y personas, o sea que sí. Si, el, el, el teatro para las 300 personas, por ahí funciona para 150, eh, todo va a ser más reducido y, y, y por supuesto más cuidado, los espectáculos seguramente todos sean al aire libre, eh, claro. o buscaremos de, de potenciar más el aire libre, no tanto en salón, eh, así que estamos trabajando también con cultura, eh, en todo lo que, es, lo, lo que es la actividad. Y con lo que decías anteriormente, con respecto a, a que sí, to, to, todo cambia la forma, la forma de hacer turismo, ¿no? Claro. Cambiaron exacto. los hábitos nuestros, como, como, como las personas, eh, hoy vas al supermercado, no es lo mismo, tienes que hacer la cola, y que si se va uno, entra el otro, y barbijo, que te esperan con el alcohol en gel. Bueno, eso antes no, no, no estábamos acostumbrados, ya nos acostumbramos y se lo sentimos medio normal, ¿viste? Eh, claro. Y el turista va, va a cambiar también la forma de hacer turismo, la Tal forma de viajar, cual. va a elegir, tenemos dentro de la crisis esta tenemos algunas oportunidades que tenemos que aprovechar como destino, eh, eso lo tenemos clarísimo y estamos trabajando con esa estrategia, digamos. Eh, primero, somos un destino que estamos ubicados estratégicamente eh, a una distancia en la que se puede llegar en auto, que eso hoy va a ser muy importante. La gente va a elegir lugares a los que pueda acceder y, y volver a sus hogares de forma rápida, ágil, eh, no tenga que tomarse un avión, en aeropuerto, eh, o, o viajar por ahí 1.500 kilómetros, eh, donde tenés que parar y dormir en el medio, bueno. Eh, por otro lado, ya venimos trabajando muy fuerte en, en, en todo lo que es el espacio público, ya sea en la playa, se hizo toda la reestructuración del Frente Marítimo, se ampliaron una cantidad de metros de playa, en, también en el continente, hemos hecho varias plazas, eh, se está trabajando ahora en, en, en biciciendas, se, se está jerarquizando el espacio público para que el distanciamiento se pueda cumplir eh, de la mejor manera, ¿no? an, an, Antes que van, vos caminabas en Bunge, caminabas casi pegado, porque, porque los comercios por ahí estaban hasta, hasta casi la, la, la, la avenida, bueno, se está trabajando también en, son, en, en, en mejorar todo lo que es el espacio ese, y el, el, el camino ese de, de, de lo que es los frentistas de Bunge. Eh, también en la, en la Avenida del Mar. Bueno, somos un destino con muchísima naturaleza, muchísimo bosque, eh, tenemos 22 kilómetros de playa. La gente cuando elija viajar va a elegir lugares con las características justamente que tenemos nosotros. Eh, así que eso va a ser una oportunidad... Y, y ya lo estamos viendo en, en las consultas que tienen los hoteleros, los, los inmobiliarios. La gente está prolongando sus estadías, está consultando, en vez de quedarse 15 días, quedarse por ahí un mes. En vez de un mes, eh, otros van a que quedarse la temporada entera. Va a haber turistas que, que, que por ahí mucho no venían porque viajaban a otros países y, no, y hoy va a costar más viajar. Así que, por eso, la verdad por eso que... Mi pregunta era respecto a eh, generar también cosas que... que de, eh, que sostengan, ¿no? Es, ese, ese nuevo, porque ahora no va a ser solo estar eh, en la playa pegoteados horas, Obvio. sino que va a generar un, un, nuevo, un, ¿no? y esto, un nuevo. Esto es la tránsito. posibilidad también que le permite a, a Pinamar y una oportunidad que va a ser muy importante es eh, el turismo todo el año, justamente. Yo Pinamar creo que sí. es un destino que se ha elegido todo el año. Cada, creo que cada, cada momento que, que una persona tenga, eh, digamos cada huequito que tenga en, en, en su agenda eh, o, o tiempo libre que, que pueda llegar a pasar va a elegir pasarlo fuera de la ciudad grande fuera de, de tanta gente y Pinamar va a ser un destino elegido la gente va a tender a venirse más para estos lados de hecho hay gente que ya está eligiendo vivir en Pinamar hay muchísimas consultas en colegios muchísimas consultas inmobiliarias para alquilar todo el año eh, quieren cambiar su calidad de vida y, y, y la calidad de vida que brinda Pinamar es, es muy superior ¿no? a, a vivir en una ciudad con, con tanta gente eh, bueno, sabemos cómo está hoy el AMBA y Capital Federal Así que también estamos trabajando en ser una ciudad más vivible. Okay. Eh, y ser una ciudad más, más es vivible ese. no solamente es bueno para el pinamarense uh -huh. eh, que eso es lo importante, ¿no? Eh, va a ser bueno también para el turista, porque lo va a elegir más tiempo del año, si es más vivible. Yo me acuerdo, cuando era chico, la gente cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, me acuerdo, y, y cuando decía en la facultad de Pinamar decían, pero, uh, pero en invierno son, es un puro fantasma. Eh, y sí, hace un, varios años era así, hoy cada vez menos, eh, y, y cuanto más vivible sea la ciudad, más ganas vas a tener de venirte desde, la, desde una ciudad grande, digamos, a, a Pinamar. ¿no? Si hay más entretenimiento, si hay más, más actividad, si hay más barracitos, eh, bueno, eh, la ciudad, y además nosotros como Pinamar se tenemos más orgullosos todavía, si la ciudad es bien vivible para nosotros, ¿no? ¿Más orgullosa? No sé cómo voy a ser, pero estoy más orgullosa. Estamos todos orgullosos de, que sí, es que pero de las mejores ciudades del Pero son, son las mejores ciudades del mundo, ver, tuve, tuve la verdad tuve la, la oportunidad de viajar, son las que, los, en la que los anfitriones son buenos, son... son el ciudadano, el ciudadano te, te, te, eso, te ayuda, te ubica, te recomienda, eh, y eso estamos trabajando también, estamos trabajando en una capacitación que se va a llamar de anfitrión, Turístico ahora antes, de la, de la, ah, antes del verano, que va a durar dos meses, para que también eso valga en, en un currículum a la hora de buscar trabajo, ¿no? que tengas ese certificado de, de, de anfitrión. Eh, así que, como estamos trabajando eh, constantemente todos los días en pos de, de, de tener la mejor temporada posible, sabiendo que va a ser atípica, eh, no, no, no hay que, eso queríamos no hay escuchar. que idealizar. <risa> y pensar que vamos a tener la mejor temporada, o una temporada parecida a la anterior, ¿no? Va a ser una temporada no, típica, a ver, va a va ser, ser una típica. temporada difícil, pero estamos trabajando en tener la mejor temporada que nos permita sí. la provincia, nos permita la nación, y, y la, la, la mejor que podamos tener en este contexto. ¿no? Siempre se replica un poco, somos como lo que pasa en Europa, termina pasando de alguna manera, y bueno, la, la, la temporada siguió, existe, pero no tampoco en la magnitud que, con la que venía siendo sin duda, así que no que también es cierto que hay que tener los pies sobre la tierra y eso también puede pasar, ¿no? Y depende de nosotros. Juan, me recordame lo, el tema de los protocolos. La gente en la página de eh, Pinamar va a poder verlo, va a poder empezar a... En... Sí, hoy, hoy están los, los protocolos vigentes, están todos colgados en la página, hay una para que se llama protocolos, en la página de pinamar.gov.ar. Bien. Eh, así que los comerciantes que, que estén solicitando los protocolos los, los van a tener colgados ahí. También todas las cámaras los no tienen, las cámaras intermedias. Así cualquier Bien. socio de una cámara... La gente que consulta, que es lo que yo te decía, ese intermedio el público, el que tiene su casa en Pinamar y que por ahí no, no... Recién ahora, bueno, se votó para que la ordenanza para que puedan ingresar los propietarios no residentes. Eso también es muy... Eso también muy es muy importante, importante para nosotros como, sí. como ciudad, porque mm. genera consumo. Que, que haya más gente, eh, en, ya sean propietarios no residentes, eh, genera más consumo, más movimiento económico. Así que por suerte... Ya, ya pueden ingresar, todavía pueden, o sea, no es libre el ingreso, sino que tienen que venir, primero, con un permiso nacional, de Bien. circulación, y segundo, tienen que venir por algún motivo justificado, ya sea eh, con algún trámite impostergable que tengan que hacer, con, con, por algún tema de mantenimiento de la casa esencial, claro. eh, no es totalmente libre, eh, porque también eso, eso implica un seguimiento, eh, un aislamiento que tiene que, que tiene que cumplir la persona que ingresa, eh, o sea, no se puede venir a, a, a veranear o a, sí, o a venir a disfrutar a la, ciudad normal por la ciudad claro. Porque ahí eh, tenemos disposiciones nacionales que lo, que, lo, que lo prohíben. Pero sí, ante alguna ante situación particular que, que tenga un, un propietario no residente, estamos permitiendo el acceso con una declaración jurada y con un montón de datos que se le piden. ¿no? Que también está en la página, ¿no? De pinamar Está en la página y, y el, el contacto es el CCA. Eh, es el Centro de Consultas de aislamiento. No sé si tienen el número de teléfono. Sí. Sí, lo vamos okay. a subir. Después de la, de, de, tu nota, subimos esta información, así la gente, porque nos preguntan mucho y tienen acceso a bueno, dónde fijarse, a quién consultar, que digamos, que es, que es, lo importante, ¿no? Brindar también ese servicio. Juan, no sí. te demoramos más, no debes ni haber ni almorzado a todo esto. No, todavía no, pero bueno importa. Ya <risa> o sea, estoy acostumbrado. Estás acostumbrado. Esto, esto me pasa desde, desde marzo. Desde marzo, no, no, desde diciembre fue la temporada fue también. <risa> Terrible. Bueno, eh, me alegro que hayas estado con nosotros. Seguimos en contacto. Cuente con, con la radio, como siempre, para, para contar cuando hay novedades. Realmente, las consultas son muchas. ¿eh? Nos llegan por ahí de forma privada. que es lo que, que, si se sabe algo de cómo avanzar, por eso nos importa mucho que estés acá? Bárbara, bueno, encantado de, de, de estar con ustedes en esta, en esta nota y también a disposición para lo que necesiten siempre. Gracias. Saludos a todos los que estén escuchando. Y bueno, eh, te dejamos, y nosotros seguimos acá en Mix, en un ratito nada más, junto a Karina Villa. Chau, chau, chau. Carajo.